Daddy Brieva, si empiezo a censurarme para ser correcto, no venderé más una entrada. Un jugador de equipo. Fanático de Colón. Daddy Brieva habla claro. Pero siempre por si sí siente que en sus declaraciones hubo algo que no se entendió del todo complementa con una analogía futbolística. El director me pidió que yo fuera neutro. Contenido. Era para hacer de 5. Le pego así. Dosificando, dice, o oh es un trabajo más artesanal, está lindo porque te hacen formar parte de la cosa. No ese o ese alguien que va a patear tiros libres, sino que te hacen jugar con la pelota y así crear. Entiende la vida y su carrera como si fuese un partido, un equipo, o una posición para enfrentar al rival. Se vive como se juega, dicen los futboleros, Y Daddy, ya sea desde el trabajo en ficción, su labor como productor y hasta en su modo más directo, a través de sus declaraciones cada vez que da una entrevista, es la versión explícita de esta máxima. Soy regrupógeno, creo en los grupos, de hecho baso todo lo que hago en grupo. En radio, en teatro, soy bueno armándolos. Me interesa mucho lo creativo a nivel grupal. Solo me aburre, porque lo individual es un poco denso, asegura en charla con diarioshow.com sobre su forma de trabajar. Específicamente, habla de lo realizado en 4x4. Nuevo filme que protagoniza de la mano de Mariano Coni estrenó en cines el jueves pasado. La película trata sobre un ladrón que queda atrapado en una camioneta de alta gama, por un sistema de seguridad creado por el dueño, un médico que está harto de que le roben. Si bien está planteado como thriller, según su director, puede dar lugar a un debate que sobrevuela a la sociedad, en el sub y baja de garantismo y punitivismo que se da ante cada hecho de inseguridad o violencia. Como alguien que se considera un laburante más, Brieva opina de todo lo que ve y siente que afecta a la sociedad. No creo que esto de la justicia por mano propia sea un debate que esté en el aire así como así. No es un fenómeno meteorológico. Está orquestado, puesto en agenda a propósito. Cuando el tema se cierra y se reduce, se baratea. Poner garantismo, puerta giratoria así de fácil como título, te reduce la cosa de vida o muerte. Algunos ponen voto en blanco. Me parece que es más profundo. Sin dudas no soy ingenuo y lo más probable es que la línea de lectura vaya por ese lado. Soy fatalista y sé que va por ahí, la gente tiende a pensar en blancos y negros. Pero hay muchas cosas detrás. ¿Cuáles son las circunstancias, de dónde proviene todo, por ejemplo?. El problema es ver a dos bravas que se pelean en el estacionamiento de una cancha, y se matan. Mientras que los presidentes de los clubes toman un café y arreglan sus cosas. El actor asegura que el mayor problema de la sociedad es la diferencia que existe entre ver las cosas objetiva y subjetivamente. Hay una visión sesgada de la cosita pequeñita. Del zócalo del canal de noticias. Solamente si sos espectador, tenés una visión generalizada y fría. Desde el lado del dolor, cuando te toca a vos, no tiene lógica. Si te toca a vos, agarras la 9, una pistola de 9 milímetros, y le pegas un tiro en la cabeza. Si te tocan a tu hijo. No pensás de la misma forma que si lo ves desde afuera. Una cosa es lo que planteas como juez después de que te tomaste un mate cocido en el colegio saint George Y juzgas a aquel que violó a alguien. Otra cosa es el dolor, cuando a vos te pasó. Las reacciones son diferentes. Cuando pasó lo de Callejeros, estuvimos hablando con artistas como León Gieco. Y pensábamos me podía haber pasado a mí. 150 veces. Hemos actuado en lugares a los que llegabas y hacías así, y no quedaba nadie. 100 veces, yo. Los artistas de Argentina. 200. Desde ese punto de vista, digo Callejeros no tuvo nada que ver. Ahora, si mi hijo hubiese estado en Cromañón, yo estoy con la ametralladora y al que va saliendo, le tiro. Hermoso silencio. Sáquense la careta, digan realmente lo que piensan. Quieren que Elvira, la señora que trabaja en casa, le dé unas zapatillas a su hija para que le dé a su nieta. Pero no quieren que Elvira salga de la pobreza. Y eso es conceptual. Y eso es filosófico. Y eso es política. Dijo Daddy Brieva en una entrevista con Luis Novaresio que se viralizó en Internet. El motivo no fue simplemente su declaración, sino la respuesta del periodista y lo que continuó en la charla. Si alguien quiere eso, es un hijo de P. Aseveró Novaresio. Tras eso, hubo 13 segundos de silencio, un pecado imperdonable para la televisión. Ninguno habló, y solo Daddy gestualizó, dejando que ese vacío completara la situación. Hermoso silencio, cerró el humorista. Esa entrevista cobró significado y por eso se repitió una y otra vez, de alguna manera simbolizando lo que algunos consideran como grieta. Al respecto, Daddy explica, yo me expreso con mucho respeto, no se me cae ninguna palabra. Nunca digo algo que no está pensado. Yo hablo editando, así que sé los títulos que van, cuando voy a gráfica sé que va a quedar. Cuando digo algo sé que es un buen título. Básicamente yo me expreso así. El día que mida todo y empiece a censurarme para ser correcto, me parece que no voy a vender más una entrada. En esa entrevista pensé, si vos no hablas, yo no hablo. Novaresio lo había dicho, ni tuve que hacerlo yo. Valía doble el gol. A pesar de que es uno de los actores más ligados a la política, ya que siempre se mostró orgullosamente peronista y admirador de Cristina Fernández de Kirchner, el cómico asegura que no se siente comprometido y que ni por asomo es militante. Hoy soy un cómico que se expresa libremente. Mi época de militancia era mi vida. Como la de todos. Tenés que estar abocado a la militancia. Jamás me hubiese permitido hacer mi dachi en esa época. El compromiso artístico tenía que ver con un discurso y una moral que era paralela a tu vida. Ese era yo a los 17 años. Ahora soy un burgués que trata de tener conciencia. Pero no estoy tan consustanciado, tengo hijos, estoy más viejo, tengo otros miedos y no estoy tan comprometido. ¡Mira qué loco que diga que no estoy tan comprometido, siendo uno de los primeros cueros que han curtido!. Entre esos temores que menciona, no existe en él miedo alguno a ser etiquetado o marcado por sus dichos e ideología. Me chupa la porón. Lo que digan o cómo me tomen. Nada. Nada. Hay actores y conductores y conductoras, no voy a dar ningún nombre, que llegan a determinada edad y dicen lo que se les canta los huevos. Eso es lo que te da la edad. Cierta amnistía que uno se da para decir lo que quiera. Esa libertad de la que habla tiene que ver con la experiencia. Uno va destrabando cosas, pateando tableros y le da bronca no haberlo hecho antes. Esa cosa de que tuviste tiempo para cambiar antes y no lo hiciste. Estuviste cuatro años intentando dejar abogacía y te recibiste aunque no quisiste, o lo hiciste tarde. Estuviste 10 años disimulando que ese o ese puto cuando pudiste ahorrarte 10 años. Personalmente, yo me pude haber divorciado 5 años antes de cuando me divorcié. Y hoy mi hijo tendría 10. Los años te dan una libertad pero te hacen perder otras cosas. Estoy con completa libertad porque entendí eso. Digo lo que pienso. Siempre con respeto. Tampoco hago alarde de conducta, pero es generacional ese comportamiento mío. Después digo básicamente lo primero que pienso y lo expreso libremente.